tema importantísimo para debatir con ustedes, para consultarles, para que nos escriban y generar el ida y vuelta de siempre. Que nos encanta, ¿no? ¿Cuál es? Mira, vamos a hablar sobre la maternidad y te vamos a poner la consigna ya que sería maternar es una carga muy pesada ¿Qué es para vos la maternidad. Viste que por ahí Uy. uno cuando dice la verdad que estoy cansada, no tengo ganas de hacer tal cosa, pero debo hacerlo como que le da como cierta culpa, ¿no? Hay mandatos sociales, culturales que imponen cómo uh -huh. debemos maternar y por ahí no nos dan la libertad de elegir qué tipo de madres queremos ser. 44, 4444 nos dan su opinión y nosotras ya mismo les contamos uh -huh. que traemos este tema desde la redacción a raíz de eh, una historia de Instagram que hizo Jimena Barón. Exactamente, en relación con su hijo Momo, el cual ya es un chico grande, y ella puso esto en sus historias, que capaz te topaste con alguna de ellas cuando te metiste a las redes sociales, que dice, no puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan con un roble, que se quedan como un roble siendo mamás. Mamás. Desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás. Las admiro y abrazo hasta la luna, sobre todo a las que les costó y les sigo costando tanto y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duermen para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Te volvemos entonces a reiterar la consigna de hoy, maternar es una carga muy pesada, mandanos tu mensaje y contanos, ¿no? ¿Cuál es eh, tu visión sobre este tema sobre maternal? ¿Cómo fue tu historia de vida? Que acá vamos a compartir los mensajitos. Y vamos a profundizar acá también el tema con Flavia Yáñez, que es licenciada en obstetricia, posgrado y diplomatura en preparación integral para la maternidad. Muchísimas Gracias por venir, buenas tardes No, por favor, gracias a ustedes por invitar Y bueno, y un saludo muy grande a toda la audiencia Y gracias por este espacio que me están brindando ¿Está mal desde ya replantearse si maternar es una carga muy pesada? De decir, ay, de tan solo pensarlo siento que me da mucha culpa Esta, eh, la verdad que es una carga social Una madre tiene que ser perfecta uh -huh. Y hoy por hoy no existen Y creo que nunca han existido las mamás perfectas el maternal es desde el amor, desde la entrega, incondicional. Pero de este lado, ¿qué tenemos? Una mamá... Cuando un niño nace, tenemos una mamá que renace uh -huh. y deja de ser esa misma mujer que era para poder encarar este rol, que obviamente, sin lugar a dura, es lo mejor que les pasa, pero hay mucha carga social de que todo tiene que estar perfecto, de que todo tiene que estar bien. Yo acompaño a, a muchas parejas y sobre todo a muchas mamás en el proceso del nacimiento y esto es lo primero, en la charla que hablamos, el puerperio, yo siempre digo, te atraviesa. Sí. Te atraviesa y atraviesa lo más profundo de tu ser para que vos puedas volver a renacer. Y aparecen un montón de dificultades, no es color de rosa, aparecen momentos en los cuales vos querés salir corriendo, en que decís, ¿qué me está pasando? Esto, esto no era lo que me contaron, que a lo mejor se encontró con alguien que romantizó de tal manera la maternidad y que nunca tuvo una noche en velas y todo lo demás. Entonces vienen estos pensamientos, estas contraindicaciones y lo que nos pasa a las mujeres es la culpa. Y aparte ocurre algo, ¿no? Eh, hay cuestiones... Eh a las que hay que ponerle el cuerpo sí o sí porque biológicamente somos las mujeres las que debemos hacerlo, ¿no? El tema de, de, de, de transitar el embarazo, eh, parir al niño, eh, darle de mamar, pero después siguen eh, una sucesión de cargas que podrían ser compartidas y aún así está como establecido que las tiene que resolver la mujer. Vos fíjate que... Se viene un nuevo paradigma. Se viene, pero veo. todavía no llega del todo. Y lo, y lo veo, que, que los, en realidad cuando, primero y principal que la maternidad o maternar es una decisión, no es un instinto de que una mujer, por ser mujer, tiene que tener un hijo. En realidad veo mucho compromiso. Cuando hay una pareja establecida y cuando intentan formar una familia, no está mal el rol del padre que no puede cambiar un pañal. Está en la cuestión de que lo tienen que hablar, él quiere compartir, él quiere también eh, participar, quiere ser parte de esta crianza, quiere levantarse en las noches y traerlo cuando el bebé llora y todo lo demás. Es, es algo que viene, voy esto a decir está no está apareciendo, estoy... no es que sí, lo demás no. no esté más no, Está siendo no. buenísima, sí. Flavia, sí. con algunos de ellos eh, No, no, no es que no esté Es más, todavía está esto de que hacen algo y te están colaborando, ¿no? Claro, y vos no. le decís, gracias Eso eso pensaba yo mientras te escuchaba Porque esto que pasa, ¿no? De que va pasando de generación en generación sí. Que vamos aprendiendo porque tu mamá aprendió de su mamá Vos aprendés de tu mamá Seguro. Y por ahí querés romper con ciertos estereotipos de, de crianza, ¿no? Y es como medio complicado esto que decíamos, por ejemplo, va a bañarlo o va a hacer algo y sin querer queriendo le decís, ay, gracias. O me puedes dar una mano, un segundito nada más, te puedo pedir un favor y vos después decís, no, espera como un favor, o tengo que decirte gracias. Y esto es compartido, vos sos papá, yo soy mamá y es un trabajo en conjunto. Perfectamente, sí, sí, tal cual, es así. Pero hoy por hoy yo veo y veo que que están muy involucrados, pero uh -huh. no sacamos y no se no sacamos las mujeres del estereotipo de que nos criamos. En un ambiente en donde la mamá lo tenía que hacer todo Y estaba disponible las 24 sí, horas Que no trabajaba No tenía el descanso claro. No tenía el día domingo descanso no, Porque cocinaba eh, Si había un bebé lo tenía que asistir siempre Siempre el, la mamá y el claro. papá descansar La forma de maternar se Pasa en genera de generación en generación Pero en la actualidad en La vida no es igual que antes Y entonces ahí es como Donde la demanda resulta Sí, sí, Por sí. Por esto sí, que decías sí. Antes la mujer se quedaba en la casa Ahora es que inserta en el mundo laboral. Seguro. Esto también de apropiarnos, ¿no? Porque sin querer queriendo es como que es propiedad nuestra, nuestro hijo. Yo tomo la decisión, yo digo de qué forma lo bañas, porque por ahí él lo está haciendo, ¿no? En el caso, bueno, de bañarlo, ¿no? Sí. Y vas por atrás, no, pero no, no lo hagas así, pero fíjate si le levantás la piernita y él, como, a ver, señora, sí, sí, estoy sí, haciéndolo sí, yo, sí, no sí, se imita. Entonces, claro. por ahí sí, por abusamos. Ahí no le, por ahí no le abusamos y no le damos el lugar. Por ahí hace papá, porque por ahí, uh -huh. en esto que yo digo, la preparación para el nacimiento, que considero que eh, sí es innato, como decías, pasar la gestación, parir un niño, porque está en nuestro, en nuestro código genético, somos la que tenemos el rol como activo, el rol pasivo de quien acompaña. Te digo, en este proceso del embarazo y el trabajo de parto y parto, que es la persona que está al lado tuyo, que a veces te encontrás. Y hoy también tenemos que abrir la cabeza que, que nos encontramos con dos mamás. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí, ¿Sí? En lo cual maternan las dos, en las cuales las dos se preparan para dar de mamar y todo lo demás. Entonces, como que el mundo va cambiando en buena hora para poder tener una amplitud y sobre todo no solo darle este rol de maternar a la mamá, el papá también paterna. Sí, sí, entonces sí. bueno se guste. habla de las nuevas paternidades. Eh, lástima que en este en este tránsito que se está haciendo hacia nuevas formas la legislación no siempre acompaña. Por Digo sí. un sí. papá de repente sí. tiene dos días de licencia sí. después no, de que nació su hijo. Sí, es, sí, sí. es impresionante. ¿Han llegado mensajes? A ver. a ver qué a ver. dicen Al 2613 4444 44. Maternar es una carga muy pesada ¿Qué opinan en casa? A ver, para mí maternar ha sido el desafío más grande Y a su vez lo más maravilloso que me ha pasado en la vida Yo amo a mi hijo, tiene siete meses y recién empiezo en esta aventura Pero maternar es un montón <risa> <risa> Agradezco al papá que siempre cumple su rol y algo puedo respirar Pero es inevitable estar todo el día es que sí Hola, las veo todos los días. Maternar es un sueño eh, desde el amor y la entrega. Gracias a Dios tengo un esposo y compañero de hierro. Somos papás de Fiore y Oli. Los papás también son maternales. Todo se puede cuando hay unión. Hola chicas, ¿cómo están? Yo tuve la posibilidad de quedarme en casa cuidando a mis peques. Para mí pesada no es. Al contrario, termino agotada, y noches que no duermo, que la comida, el cole, la rutina sí. diaria, a veces decís basta, no doy más y sentís frustración. Pero amo ser mamá de Ana Paula y Francesca. Saludos ah. a mi mamá Graciela, que también las ve siempre. No a la maternidad romantizada, muy solas nos quedamos, hay que maternar en tribu y con otros, otros, muy pesada la carga emocional y corporal, no a los mandatos sociales. Es un cambio responsabilidad terrible, una mamá es la que se lleva todo el cargo aún cuando quedamos solas, primero siempre somos mamás y luego mujer, amigas, etcétera. dice Viviana de Maipo. Hola, qué hermoso tema, maternar y apapacharla fue lo mejor que me pasó en la vida. Es a pesar de que trabajé todo el tiempo, hoy mi hija fue lo mejor que me pasó en la vida. Soy mamá soltera, te amo Marlene. No. Chicas, hola, sí, es un rol muy pesado maternar Pero también deja sus lindos momentos Y siempre digo que es fundamental la compañía de la pareja Los dos a la par Saludos, hermoso el programa y besos a mi prima Ay, mira y, Flavio, y, bueno, y, mandanos tu nombre así Flavio, te voy a mandar un saludo Bueno, bonito los mensajes, sí, ¿no? Sí, perfecto, de todo Sí, sí en realidad ¿Qué, qué sacaste, Flavia, de todo esto? ¿Qué, y ¿qué en realidad, apostar? por ejemplo, me encuentro... Eh, en este proceso del embarazo, que tiene un montón de cosas lindas y no uh -huh. todas lo viven maravillosamente por los estados, digamos, uno emocionales y otro los estados propios fisiológicos del embarazo, y después atravesar este puerperio en, en encontrarse con la lactancia, ¡Ay, ejemplo. el puerperio! El, el, el puerperio! Y también estaría re bueno que, viste, que por ahí les decimos a los hombres, y hablo a los hombres porque evidentemente hay muchos del otro lado viéndonos, que les decimos, bueno, tenés una idea lo que es el puerperio. Y eso te van a decir, y no, pero explicárselos y hacerlos parte cambiaría un montón por para ellos, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Eh, es importante que el hombre sepa que la mujer está en un momento muy vulnerable porque parece que todo, todo el mundo está esperando el bebé, el bebé nace y ¿A dónde se van? ¡Al bebé! Y a vos te duele <risa> todo. Te duele te duele la cesárea, si hubo cesárea. Te duelen <risa> las mamas si pues no, estás mamantando. Eso bueno en la pandemia, creo. Lo positivo de la sí, pandemia cuando nacían así. bebés. Sí. Sí. Sí, estaban los papás y el bebito solo. Sí. Viste que no había tanta gente ahí. Sí, en y, la que, y que muchos papás pudieron estar más uh -huh. presentes, uh -huh. que es a lo que yo me refiero con la legislación. Sí, es sí. increíble que sí. un papá esté dos, dos días de vaya a trabajar. No, no, es increíble. Sí. Bueno, y el puerperio es este gran desafío. Primero... Más allá de lo emocional y de lo, con lo que me encuentro, también los cambios son fisiológicos y yo me tengo que empezar a adaptar a este nuevo mundo que voy a transitar. Uh -huh. Yo siempre digo que uno en el puerperio vive entre el amor y el dolor, porque sí. conoce el amor más noble y puro que nos puede pasar en la vida, que es un hijo. No hay punto de comparación, pero entre el dolor, porque adolece esta situación de transitar, de la soledad, como expresan ahí, qué difícil, nadie me contó qué difícil. Y siempre digo y comparto que acompañada se, se transita de manera distinta. Por ejemplo, un, un grupo de WhatsApp en donde todas estamos en la misma situación. De cualquier situación nos hacemos un mundo sí. en el cual... Me duele para dar de mamar, se me lastimó, lo tengo que resolver sola. Y no. Es que tu pecho pasa a ser igual de interés popular. Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces te dicen, ya te ya va a pasar, se va a curtir. Y en realidad no, tenés que saber que no tiene que doler, que algo tengo que corregir y no por eso voy a hacer, estoy haciendo las cosas mal. Uh -huh. Lo bueno de las aprender? redes sociales y aplicaciones, ¿no? Que han traído sí. eh, muchas sí. de estas tribus, comunidades, ahí, al alcance de la mano, y han permitido que muchas mujeres no transiten solas eh, esto. claro sí, la maternidad, no también. por claro. supuesto, por supuesto, a mí me pasa que tengo muchas muchas mamás que deciden ser mamás solas, uh -huh. y, y también están acompañadas, están en estos grupos en donde se contienen mucho, uh -huh. entonces... Buscan ayuda entre ellas y si no, ya acuden a la ayuda del profesional para que pueda resolver a lo mejor esto que yo me estoy haciendo un mundo y lo, lo resuelvo con un mensaje de WhatsApp o con una visita al domicilio de alguien que me pueda ayudar, ¿sí? Uh -huh. Eso es importante. Sí, yo siempre les digo, cuando yo visito a las mamás en las casas con respecto a la lactancia y le digo, ayer visité una y le digo, ¿no hay mejor mamá en este mundo para tu bebé? ¿Qué vos? Porque es la que te eligió, porque te las almas se eligen. Pero por supuesto, te eligió, vas a aprender y siempre desbordan lágrimas porque es como que tiene que estar bien siempre y no tiene que demostrar debilidad uh -huh. y lo hace a solas. Y no, hay que, uno se emociona de ver al bebé, de decir no puedo creer que salió esto de adentro mío. Primero que Primero, salió de adentro hola. mío Segundo que cómo puede ser que me genere tanto Sí, es ¿sí? Sí, inexplicable Cuando vos te encontras la primera vez O sea, cómo puede ser que me genere tanto amor Cómo puede ser Y después viene lo difícil La responsabilidad vos... Responsabilidad que además es para toda la vida Porque Por digo, no maternamos Solo cuando con un bebé chiquito. Con un bebé, con un niño chiquito Después viene la adolescencia La, la adultez es. de ese hijo sí. Yo creo que transitar la maternidad y maternar uno va aprendiendo en la marcha, depende la edad también, lo va transitando y va siendo una mamá de un recién nacido en el cual se conoce, yo le abro las, las puertas al mundo a través de, yo soy un canal de vida que lo traje al mundo, no importa la vía, ¿no? uh -huh. o sea parto cesárea, pero soy mamá, aprendo a ser mamá de un recién nacido, de un lactante, de un niño, de un adolescente. Y de un adulto sigo aprendiendo. Entonces, sí. esto de querer hacer siempre todo bien, somos humanos. Podemos podemos equivocarnos, uh -huh. ¿sabes? Que, Por supuesto. Bueno, yo soy mamá primeriza y la verdad que no voy a hacer mucha autorreferencia pero me costó un montón la maternidad porque de repente, y capaz que algunas se puede sentir identificada, Seguro. es como que se determina. Te la vida, esto que decías vos de no romantizar la maternidad sí, sí, sí, y por ahí cual. una tenía cierta libertad e independencia sí. que nunca se imaginó. Sí. que Yo Siempre tradiste. digo el ombligo del mundo dejas de ser vos. Y sí, porque hay una persona que depende de vos de 100% vos. y no sos consciente en su momento, sobre todo cuando sos mamá primeriza. Y vos al principio de la charla dijiste que es el rol que más nos gusta. ¿Está mal sentir que hay otros roles en donde también nos sentimos cómodas y no es el de ser mamá, por ejemplo, el de ser mujer, el de ser una mujer laburadora que sale a trabajar todos los días y no quedarnos en el rol de mamá que es lo mejor que nos sale. No, por supuesto, o sea, yo creo que cada uno identifica los momentos que vive y depende de la profesión, depende de sus objetivos, tiene que sentirse óptima en lo que hace y poder dar su mejor versión, uh -huh. ¿no?, por ser madre va, va a dejar de ser, de hacer un montón de cosas, ¿sí? Yo creo que hay que pensar y hay que no romantizarla, decir, es todo color de rosa, va a ir, todo va a pasar, como todo pasa, lo bueno y lo malo, uh -huh. pero no hay que romantizarla y decir que, que todo está bien, porque el puerperio hay que atravesar. Sí, ¿no? y hay que decir que son experiencias de cada uno, ¿eh? ¿no? Porque la mía fue de esta forma... Mala poner en su momento, la tuya va a ser igual, por cada supuesto, uno y cada bebé viene distinto, supuesto. el tuyo puede tener cólicos, el tuyo <risa> no puede tener cólicos. Puede el, pasar, el, el, y, y en los distintos hijos pasa que, que uno lo transita de distinta manera. Uh -huh. sí. No es, no es que todos los hijos son que duermen toda la noche cuando tienen cólico o que tienen cólicos sí, y no despiertan. Cada despierten. experiencia es diferente. Es así, tal cual. Siguen llegando mensajes al 261 4444 -444. Les preguntamos si maternar es una carga muy pesada. Y a ver lo que nos dicen. A ver, a ver. Hola, soy Elba Linón de Dorrego y creo que ser madre es lo mejor. Maternar es una palabra que representa cielo. Yo no puedo tener hijos, espero poder adoptar. Hola, buenas tardes. La verdad que maternar es una tarea difícil. Es que lo elegí y no me arrepiento. Amo a mis tres hijos. Gracias a Dios la tarea no la cumplo sola. Mi marido ha estado presente siempre desde los 18, 18, 10 y 6 años, las edades de mis hijos. Hola, qué interesante el tema de hoy. Yo practico la crianza respetuosa y cuántas cosas tengo que escuchar y sobre todo de mujeres más grandes que también son madres. Se meten en oh. si doy de mamar a mi bebita, ¿hasta cuándo le voy a dar? Tengo un niño de seis años y como familia hemos decidido que yo ahora con dos niños renunciara a mi trabajo de jornada completa para quedarme un tiempo con los niños y según una familiar no trabajo. Si mi marido cuando yo trabajaba se quedaba con los niños era un padrazo. Si yo me desvivo por ellos día y noche es lo que tengo que hacer. En fin. La crianza es un trabajo de ambos Ambos quisimos tener hijos Si sí, los dos así lo entienden ah, Si sí, los dos así lo entienden, está perfecto Pero cuando los de afuera se meten y opinan Cansa eh, Si te cuidas como madre, lo estás descuidando sí. Bueno, para analizar ese mensaje ¿eh? sí, es Con igual. respecto al tema Pasé mucho para tener Mi única hija, la que pude tener per, Por tener trombofilia Soy mamá soltera y es un desafío enorme Y una gran carga para mi hija Victoria es lo mejor que me pasó, perdón, pero mi hija Victoria es lo peor que me pasó en la vida, lo mejor que me pasó en la vida, después de perder ocho embarazos, wow. Saludos, chicas. Gracias. Hola, chicas. Tener un hijo es un milagro hermoso de Dios, pero maternar cansa. Más cuando la madre está sola, más allá que el padre esté presente cada tanto. Pero el día a día, momento a momento, las frustraciones, los cansancios nocturnos, las pasamos solas. Hablo del momento de la hora. Ay, fue muy rápido, no alcancé. Hablo del momento de la hora. Eso cansa y no es justo. Amo a mi hijo y doy la vida por esas sí. eh, rabias, pero cansa. Besos. <risa> Hola, hermoso tema. Yo tuve mellizas y era primeriza. Fue hermosa la experiencia de amamantar, a la vez a las dos. Besos a Evangelina, Jimena y Abel. Para mí maternar ha sido el desafío más grande y a su vez lo más maravilloso que me pasó en la vida. Hola, buenas tardes chicas. Soy mamá de dos amores con discapacidad. Si sí, sé de cansancio de no dormir, pero agradezco este proceso de aprendizaje que da el amor infinito al ser mamá de Abril e Ignacio. Eso nos dice Carolina de Luján. Hola, me encanta el programa. ¿Me podrían explicar qué significa la palabra mamá? Amamantar. <risa> ¿Quieres adoptar? ¿También maternan? ¿Dos papás pueden maternar? Ahí tenés todas las consultas. Mira, La supuesto. palabra es amamantar, es dar de mamar. Exactamente. Uh -huh. Bien. Eh, sí. Eh, Dos mamás. Dos mamás o dos papás y maternan Dos papás maternos Sí, por supuesto, por supuesto Pueden ma maternar, no importa el sexo Digamos, pueden tener Un, un hijo en adopción los, los varones Y maternar eh, Paternar sin ningún tipo de problema O sea, yo creo que si sí, vamos a lo, a lo que significa la palabra es criar desde el amor, desde Eso te la entrega, preguntar. entonces sí. desde un lugar en el cual el rol lo puede cumplir tam, también el hombre como la mujer. Y también y a mamás y papás adoptivos, Exactamente, que era la otra consulta. por supuesto, sí. sin ningún problema, o sea, uh -huh. eh, imagínate que la lactancia materna se puede lograr por más mamás mamás adoptivas uh -huh. sin ningún problema, o sea... Es algo que escapa de la evidencia científica en donde vos querés buscar, yo creo que decir cómo, cómo puedo, cómo, sí, cómo, puede ser, cómo ¿Ah? se logró, o sí. sea, es el acto de amor de esa mujer que quiso, se estimuló, succionó a ese bebé y le, le pudo dar de amamantar, entonces, y si es el otro rol que es paternar también lo pueden hacer, porque es de, desde este lugar de tener esa predisposición y entregarle todo el amor a ese niño que van a criar. Claro. Yo creo sí que la clave para sentir más liviana la maternidad tiene que ver con eliminar la culpa. Uy, pero cómo pero, se hace, es tremendo. Eh, bueno, que nada bueno yo ver? la dejo ahí, después cada un encargo. A, a mí hasta el día de hoy es impresionante, pero aparte en cosas mínimas, no sí, el, sí, el ir sí, a trabajar. Sí. Ni sí. siquiera el ir con la mamá a tomar al la dejo, claro. sí, sí, sí, Ay, la dejo. Sí, Es como que nacen los hijos con la culpa al lado Hola, soy y la culpa Claro, sí, por supuesto Y aparte cuando una mamá eh, transita este proceso Tenés un montón de opinólogos Los sí. mm. cuales son <coughs> positivos o negativos en Los cuales te hacen sentir más culpa eh, Yo quiero decirles como mensaje Que cada una vive su propia experiencia uh -huh. Como lo sienta, como le salga y que seguramente no va a haber una mamá mejor para ese bebé porque ya la eligió. Es que eso sí, es Eso lo que es importantísimo. O sea, y, más allá desde, desde uh -huh. cualquier lugar. Y, y cuidado con la postergación excesiva, porque después sí, eso se sentido. puede convertir en un reclamo. Y Ay, yo por vos dejé de, Ay, yo, ah, yo no, por no, vos no sí. me realicé. Eh, todo en su El justa reclamo, medida. Claro, todo claro. su justa medida. Se, sí, se sí, puede sí, dar sí. mucho amor y, y maternar de la mejor manera sin postergarse absolutamente. Por claro, totalmente. Eh, me parece que es fundamental muchas gracias por venir Nos no encantó por favor te, bueno gracias a ustedes te pueden este buscar paso? en tus redes sociales o no que de ahí también tuvimos la suerte de exactamente, conocerte. exactamente sí eh, las redes sociales son Flavia N Llanes uh -huh. y tengo un espacio que se llama Experiencia Maternal que es un espacio que acompaña la gestación el nacimiento y la crianza ahí está. en el cual hay muchos Muchos talleres y muchas cosas importantes para estos tres momentos de la familia. Y para que bueno, te escriban si necesitan bien. algo. Pero, ahí por supuesto, el, a disposición. El Instagram Mira, en pantalla. Estamos. Gracias, Flavia, por venir. No, por gracias. favor, gracias a ustedes. Que estén muy, muy bien.